Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, hoy tenemos una trágica noticia. <coughs> Así que vamos a dar este, este titular, explosión de un gasoducto, o un gasoducto, como queréis llamarle, en Hidalgo, México. Así que, eh, por mi parte, mandar eh, las condolencias a todos los familiares que están viviendo estos momentos tan trágicos. Me llama mucho la atención cómo esta noticia pues, pasa desapercibido en Europa, en España, y pues bueno, estamos aquí para darle voz a esta trágica noticia. A veces no podemos venir con noticias alegres, pero bueno, al menos 74 muertos en la explosión de un gasoducto en Hidalgo mientras robaban combustible. Esto también es más trágico. También, Al menos 74 muertos y más de 74 heridos ha dejado una explosión este viernes, o sea, hace nada, en una toma ilegal de combustible en el municipio, perdonadme por la pronunciación, de Tlathuelilpan, en el estado de Hidalgo. Esto se haría en el centro de México aproximadamente. La detonación ocurrió dos horas después del aviso de una fuga intencionada de gasolina. Los habitantes se habían desplazado al lugar con bidones para intentar llenarse algo de hidrocarburo. Ya sabéis que México está sufriendo pues, bueno, una serie de, de desabasto total con el tema del hidrocarburo, del de gaso y la gasolina. El ejército llegó antes de la explosión pero se replegó para evitar un enfrentamiento con la población, según ha informado el gobierno mexicano a través del equipo de comunicación de la presidencia. Se ve que hay pues, bueno, militares que están eh, resguardando esta zona, la zona de la explosión, debido pues, a, a que hay riesgo de que pueda suceder otra nuevamente. La verdad es que no vamos a poner las imágenes aquí porque son trágicas lo que se puede ver. Y recuerda, pues, eh, pues parece una guerra, sinceramente. Pero bueno, vamos a ir directamente a lo que nos atañe eh, con todo esto. Dice el presidente mexicano, ha insistido en que si había un protocolo militar de vigilancia sobre el gasoducto en Hidalgo y en que los agentes en la zona hicieron lo correcto el pasado viernes. Comenta, eso que hicieron los militares es lo que está en el protocolo, llamar a la gente eh, a quien no lo haga, acercarse a la fuga de combustible, evidentemente. Había la inocencia entre la gente en pensar que no existía riesgos. No había una conciencia de riesgo que esto implicaba, y esto es lo que ha dicho el presidente de México, el señor López Obrador. Hay más noticias. Eh, según el, el balance de víctimas, a día de, hoy, a día de hoy son 79 muertos, 66 personas están hospitalizadas, dos personas han sido dadas de alta a los hospitales por mejoría, y una persona ha pedido su alta voluntaria bueno eh, luego también estamos viendo muchas imágenes he eh, visto un montón de imágenes donde eh, han puesto un panel de reconocimiento para las, las familias es decir fotografías donde un familiar pueda reconocer por pues, la víctima no en fin está la cosa muy mal eh, esto es un hecho trágico y que realmente pues no se está dando, eh, por decirlo así, por la noticia aquí en España. Yo creo que se debería dar esta noticia, ¿no? y sobre todo de lugares, no ya no de lugares, sino de este tipo de... De, de hechos, ¿no? Luego ocurre otra cosa en cualquier otro sitio y se le da un bombo y platillo, porque claro, como lo, los gobiernos depende el, la orientación televisiva y política, pues claro, se le da más importancia a países que no tienen nada que ver con nosotros, cosa que México sí, tiene mucho que ver con España, por supuesto, dada que somos países hermanos. Eh, más noticias sobre este tema y lo concluimos aquí. Antes de irnos os recordaré que a las ocho y media tenemos un programa, un estreno. Eh, bueno, dice lo que sabemos de esta zona, que es el epicentro el epicentro de la explosión del, de este gasoducto de Pemex. Dice, es uno de los 84 municipios del Estado mexicano de Hidalgo, con una población de cerca de 20.000 personas. Un 53% de sus habitantes vive en pobreza moderada y el 12% en pobreza extrema. En el municipio por donde pasan las tuberías, eh, Tuxpa, Tuxpan, Tula, se han registrado 10 tomas clandestinas en los últimos tres meses. y Esto lo reporta Pemex. La refinería de Tula, una de las más importantes del país, se ubica a unos 15 kilómetros de este municipio. Como he dicho antes, familiares de, la, de las víctimas de la explosión acuden a las oficinas gubernamentales locales para exigir algún tipo de información sobre sus seres queridos. El saldo hasta el momento de la tragedia, de esta tragedia ya, como he dicho, va por 79 fallecidos y un montón de heridos. ¿eh? La verdad es que las quemaduras son eh, de diagnóstico graves y muy graves. Es decir, esperemos que estas personas que se han quemado vivas y que siguen vivos con vida, pues se puedan recuperar y tengan una pronta eh, incorporación a la vida normal. ¿eh? Eh, la verdad es que os digo la verdad, estoy viendo imágenes de todo lo que hay y son bastante estremecedoras, no vamos a ponerlas por respeto, ¿eh? no vamos a ponerlas por respeto, pero estamos viendo aquí como familiares están velando el cuerpo de alguna persona, de, de hecho habla de, de una persona de 40 años que murió tras la explosión en un gasoducto en Hidalgo, aquí hay una noticia, desarrolla un poco sobre su, sobre su vida, así que eh, es muy curioso como vemos estos hechos trágicos. ¿eh? Y dice otro comunicado, dice, vamos a trabajar sobre la parte que es fundamental, la extinción de dominio de predios que tengan alguna vinculación con cualquier delito, con delitos que provienen del robo de hidrocarburos en todo el país, señaló el fiscal general de México, el señor Alejandro Gertz Manero. Esta mañana lo ha anunciado en una rueda de prensa. ¿Eh? Están eh, eh, tapando o incluso están trabajando en, en, poder, en poder tapar este, este, este desastre, ¿no? Eh, todos, todas estas tuberías y hay que tener en cuenta que los que nos estáis viendo de México por favor, eh, si sabéis por dónde pasa una de estas tuberías, no os acerquéis, porque esto es lo que puede pasar. Y si hay una fuga, y se ve que hay una fuga, o alguien tiene indicios de que haga una, hay una fuga, por favor que avise a las autoridades, ¿vale? Eh, que el pillaje sobre estas tuberías trae estas consecuencias. Ya van 74 muertos. Así que por favor, ir con mucho cuidado. No hagamos locuras, ¿vale? Porque ya sabemos que México, pues bueno, hay un... Ahora está, eh, parece que la oleada, la oleada de, de desabasto ¿no? De, de combustible está dando muy fuerte y de hecho parece ser, yo hablo por las noticias que vosotros me enviáis, ¿no? Parece ser que eh, se están tomando cartas en el asunto en relación a todo esto. Entonces, eh, si ya se están tomando cartas en el asunto con el tema del robo y, y, y el, el poder surtir ¿no? toda esa zona, ¿no? el, el, el abastecer toda esa zona de, de gasolina, no hagamos este tipo de cosas porque ya estáis viendo, eh, ya os digo, o sea, las, las fotografías que se, que se están distribuyendo en la red son trágicas, ¿eh? se ven personas... No lo voy a compartir, eh, pero se ven personas carbonizadas. ¿eh? Y esto recuerda pues, los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial cuando se veían aquellas fotos de, eh, de quemados. ¿no? Así que vamos a alertar un poquito. Vamos a poner. a poner en sobreaviso y por favor, mmm, tengamos mucho cuidado con todo esto. ¿vale? Yo me sabe muy mal que vuelva a insistir, que esta noticia nos esté dando un poquito más eh, de, de, de conocimiento en España, por lo menos, ¿no? Eh, aquí, por lo menos, a la población, a los amigos eh, que vivís aquí, que sois de México, e informando. Y sé que muchos de vosotros os estáis informando a través de vuestros familiares de lo que está ocurriendo. Así que, chicos, eh, a las ocho y media, dentro de nada, dentro de muy poquito... Tenemos un estreno en el canal eh, Misterios del Mundo con Alba, eh, así que os invitamos a que veáis este pequeño estreno a las ocho y media dentro de 15 minutos y yo os espero por allí. Así que espero que cuelguen el enlace por aquí en el chat si sois tan amables, los amiguetes que estáis ahí al loro de todo. ¿eh? En fin, eh, vuelta a la noticia... Mmm, se están dando pocas informaciones, gracias Paco por el enlace, se están dando pocas informaciones sobre todo este tema porque por lo que a mí me están soplando eh, por aquí en la información, correos vuestros, se ve que parece ser que hay otras fugas en otros lugares. También eh, instaría al gobierno de, de México, al gobierno mexicano, que tuviese un poquito más de cuidado con estas eh, instalaciones y que eh, quedaran un poquito más soterradas o más protegidas porque ya no solamente hace falta que haya una, una fuga de gas o sea, de, gas, de, gaso, de gasoil, gasolina o combustible o gas, da igual eh, y que vayan, y que avisen, ¿no? y que digan, no, pues venga, vamos allí, vamos a robar no, no sino que alguien pase por allí y aquello salte por los aires y se lleve eh, a todo el que esté por allí cerca daos cuenta que la, la onda expansiva que ha provocado esto eh, ha sido muy grande, es que se ha quemado un área impresionante. Vuelvo a repetir que no quiero poner imágenes, pero eh, os, os, eh, os transmito la gravedad, la gravedad de lo que ha ocurrido. Así que por mi parte, mis máximas condolencias a los familiares de las víctimas, los que están heridos por favor que mejoren y eh, sobre todo advertir de este tipo de Catástrofe. Esto es una catástrofe, señores. Esto es una catástrofe. Y ahora lo que menos se puede podemos hacer es echarle la culpa a nadie. Lo que hay que evitar es que esto vuelva a ocurrir. Así que, amigos, eh, muchas gracias a todos. Espero que difundáis eh, esta noticia trágica y mis máximas condolencias a México. Por hoy ha sido todo, mañana vendremos, eh, próximamente vamos a estrenar un documental aquí, ya está prácticamente eh, en preestreno para poder subirlo al canal y lo veréis, eh, y es algo muy bonito, nos va a recordar Juego de Tronos, vamos a hablar de algo más bonito, eh, cambiando de tema. Eh, nos recuerda a Juego de Tronos, los paisajes y todo lo que vais a ver son lugares reales. ¿eh? Y así que os dejaremos este documental, lo anunciaremos. El documental es un documental precioso y ya os digo, es que las imágenes que se ven parece Juego de Tronos, la serie Juego de Tronos, dado que podríamos decir que incluso algunas... Eh, secuencias de esa serie de Juego de Tronos se han podido grabar en estos enclaves medievales que existen todavía en España. Me estáis haciendo una pregunta, dice varias preguntas, dice Marinette, muy buenas, dice una toma, ¿cómo se hace? ¿Cómo una toma se convierte en un boquete? No tengo ni idea, amiga. Lo siento mucho, pero es que yo técnicamente sobre ese tema no te puedo informar porque... Tengo un desconocimiento total. ¿eh? Discúlpame, pero es que yo de ese tipo de tecnologías no, no conozco. ¿eh? Espero que si alguien aquí en el chat le puede contestar a nuestra amiga que lo haga gustosamente, lo siento, pero es que no. No es mi, no es mi cometido, no es mi tema, ¿eh? no tengo ese conocimiento técnico. ¿eh? Lo mío es la historia, no, no, no estas tecnologías. ¿eh? Eso no sé cómo va. Así que chicos, eh, os espero ahora a las ocho y media. Vamos a ver algo un poquito menos trágico para distraernos y veamos la información que nos trae nuestra compañera Alba en Misterios del Mundo. ¿eh? Así que por mi parte nada más. Muchas gracias. Siento que es una noticia trágica. pero no, ahora hemos vuelto, sí, perfecto, me había quedado con el prestigioso Windows 10, me he quedado muy bien. Pues nada chicos, yo un cordial saludo y como siempre os digo, nos vemos en el próximo programa, os espero ahí en el estreno de Alba, hasta luego.